Empezando más un programa Nativos en redes sociales Este es tu programa De todos los sábados Esto es NERS Volvimos con NERS y esta semana lo que fue viral, lo que fue muy, pero muy comentado en todas las redes sociales, es lo que está pasando con el bioparque o el zoológico municipal. Una serie de maltratos a los animales que están ahí hacinados, no solo maltratos, ¿no? un maltrato por parte de las autoridades municipales, sino también muertos, O sea, animales que fueron muertos y por la dejadez de los funcionarios municipales ahí del bioparque. Y eso fue comentado por... ha salido en todas las redes sociales, ha salido en los medios uh, hegemónicos y tradicionales. Pero sobre todo fue, un, fue una serie de comentarios, a uh, uh, críticas, sobre todo unas críticas muy duras con la administración del bioparque actual, ¿no? Uh, creo que vamos a ver algunas fotos de algunos animales ahí que, uh, que estaban uh, muertos. Pero también sobre eso hemos charlado con el director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Omar Sharif Yuma. Entonces con él vamos con una pequeña entrevista, por favor. Bueno, estamos ahí con el compañero Omar Sharifa Yuma, compañero, creo que vamos a hablar de un tema muy delicado, muy complicado, que incluso fue viralizado en las redes sociales, ¿no? fue muy comentado, muy polémico y muy criticado, que es el biocidio del parque, del bioparque municipal. Un saludo a toda la audiencia de Avia y a la TV, a toda la audiencia de la misma forma del programa NERS, y al mismo tiempo saludar a todos los que de una u otra forma se sensibilizaron con lo que esta causa que conlleva la muerte de nuestros animalitos silvestres que deben ser bien cuidados y de una forma u otra devuelto a su hábitat natural. Quisiera saber o quisiéramos saber cuál es la función que cumples como director de Biodiversidad dentro del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué funciones tiene usted? De acuerdo a, a nuestras funciones y, y qué hacemos, nuestra principal función es promover la conservación y protección de los recursos de la biodiversidad y las áreas protegidas, incorporando los conocimientos y tecnologías locales. Con eso, llegamos a fiscalizar todo lo que conlleva al bienestar de la misma, eso relacionado tanto a bioparque, a lo que es eh, centro de custodio, etcétera, los operativos que hacen de trato y tráfico en, de mano con lo que la Policía Ambiental Pofoma, y así, bueno, conllevar para que no exista o no sigan existiendo ciertos cierto delito contra nuestros animales silvestres. Bueno, toda la preocupación, la gente, ¿no? La gente quiere saber qué ha sucedido en el bioparque, ¿no? Porque son más de 90 animales muertos. Es una situación sui generis, es una situación muy particular que nunca jamás, creo que en la historia de Bolivia, ha sucedido tamaña atrocidad, o sea, un biocidio ...sistemático... ...en un refugio de animales... ...entonces Omar... ...¿qué ha sucedido en el bioparque? En el tema de lo que pasó... ...en lo que se refiere al bioparque Betipaco... ...el día 17 de mayo... ...nos percatamos de varias denuncias... ...tanto en las redes sociales... ...en la meseta radio... ...comunicación, televisión... los mismo... ...redes sociales que por internet y denuncias de varios sectores, en las cuales prontamente nos hemos dirigido un grupo técnico a hacer la inspección, en lo cual hemos llegado a las conclusiones que, bueno, está a la vista de toda la población, que los animales de una forma u otra sufren malos tratos y, bueno, hemos procedido a realizar los respectivos informes, para luego pasar a la instancia que corresponde. Gracias Omar por la información y además, ¿no? Y también nos preguntamos todos, todos los ciudadanos y bueno, la gente también se pregunta, ¿no? Ah, dado que el parque tenía una administración, ¿no? Esa administración responde también, seguramente, a una dirección. ¿A ¿Quién es el responsable o son los responsables, Omar, de ese biocidio? No sé, tal vez el alcalde es responsable, no sé si la administración del bioparque. ¿Quiénes son o quién es el responsable del biocidio en el bioparque? Bueno, querido Eduardo, en el caso de responsabilidad, claramente yo creo que por ser la MAE, ¿no? el encargado de ser, responsable ¿no? de, de todo lo que sucede en esa institución, en este caso el señor alcalde. Desde luego también los que administran el parque también serán responsables y bueno, las instancias legales decidirán el grado de responsabilidad de cada uno de ellos para luego ser sancionados. Pues respuesta, otra cosa, no desde tu área, bueno, desde tu dirección, de la dirección de biodiversidad, ¿qué medidas se están tomando desde ahí, o sea, desde el Estado, en relación al biocidio en el bioparque? Bueno, las medidas que estamos tomando como máxima autoridad en el tema ambiental con el viceministro y nuestro ministro, desde luego, es el, como medida precautoria, una resolución administrativa de cierre temporal por 30 días lo cual deberá ser cumplido. Desde luego también estamos iniciando los respectivos procesos a las autoridades que de acuerdo a normativa sean involucradas en este caso, ya sea el alcalde, el administrador, etc. y determinar desde luego su grado de responsabilidad y para luego sancionarlos de forma ejemplar para que esto no vuelva a pasar. Gracias, Omar. Bueno, y otra de las grandes preocupaciones de la población, la preocupación de la gente, es ¿qué va a pasar con el parque, Omar? ¿Se va a cerrar definitivamente o no? ¿Qué va a suceder? Bueno, el tema de cerrarse el bioparque, yo creo que tenemos que ser enfáticos en esta respuesta. Como vuelvo a recalcar, por la resolución administrativa, sí, no se va a cerrar, pero por 30 días. Lo que se refiere a atención al público, el funcionamiento del mismo en lo que se eh, conlleva a la atención a los animales debe continuar de forma normal y es más eh, implementarse planes de liberación para luego que cuando se vuelva a abrir el parque se preste las condiciones necesarias para tanto los visitantes y los animales que aún lleguen a encontrarse teniendo las condiciones para que los mismos habiten el mencionado parque. Bueno, Mar, otra cosa que, que, que nos preocupa a todos, ¿no? a todos nosotros nos preocupa. Sabemos que los animales del bioparque son animales rescatados de la trata y tráfico de animales. ¿no? Animales que deben estar con mejores situaciones uh, y, entre comillas, calidad de vida. Pero hemos visto que no, que no fue así. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos animales que están ahí en el bioparque? ¿Van a ser reinsertos en la naturaleza? ¿Es posible eso? ¿O, ¿O qué? ¿Van a ir para otro refugio? ¿Qué va a pasar con ellos? En este caso de cierre, querido Eduardo, de temporal, desde luego cabe recalcar que la tenencia y la custodia de los animales aún es responsabilidad del de municipio. Entonces, desde luego, ellos tienen que continuar con la atención, tanto veterinaria, nutricional, etc. Y e desde luego implementar lo que es el plan que ellos tienen para darles condiciones a los animales. Desde luego, los animales que ya tengan las condiciones de ser liberados a su hábitat natural, debe procederse con el mismo. Y desde luego, continuar este, en lo que se refiere a infraestructura para mejorar tanto la calidad de vida de los animales que ahí habitan y desde luego eh, dar, brindar un mejor servicio a las personas que visitan en este, en dicho parque de este Tipán. Pero muchas gracias Omar. Bueno, hemos hablado ahí con el director de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Le agradecemos muchísimo, pero muchísimo por el tiempo que nos ha ha respondido la pregunta, sé que sabemos que tienes mucho, pero mucho que hacer, cumpliendo tus funciones a nivel nacional, ¿no? está ahora en Santa Cruz, resolviendo otra crisis ¿no? de medio ambiente, pero agradecemos muchísimo más, y bueno, esta fue la entrevista de hoy en NERS. Bueno, esta fue la entrevista con el director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Omar Sharif Yuma, que nos habló de la total dejadez, de la negligencia con que actuaron la actual administración del zoológico, ¿no? del bioparque municipal, que depende de la alcaldía, ¿no? del alcalde. Y van áreas Arias, esperemos, esperemos que las autoridades, tanto municipales o, y nacionales, ¿no? Que tienen que ver ahí con la, los ecologistas. ¿Dónde están los ecologistas, los activistas de, uh, de, de la ecología que siempre marchaban ahí en tiempos de incendios de la chiquitanía y no dicen nada y se callan ¿no? ante la atrocidad de esa dimitación del bioparque. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Estás viendo NERS. Ya regresa NERS.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 Tienes que venir aquí a cumplir tu condena también por las masacres de Montero, Sacaba, Sencata, más de 38 muertos por tu culpa. Y hay videos que lo demuestran, asesino. Vos sabes que el naranja te queda mucho mejor que el verde olivo. Mi nombre es Carlos, tengo dos hijas. Mi primera hija es eh, algo eh, introvertida. Mi segunda hija es, es más bien extrovertida. Mis dos hijas han sufrido eh, este flagelo que sufren muchos niños, que es el bullying. Habían como tres o cuatro de sus compañeras que la, que la molestaban, que no la dejaban en paz, ni en el recreo, ni en el curso. Se hacían la burla de ellas. Mi, mi hija no es, eh, no es delgada, ni es gorda, es, es mmm, o gordita. Es, no normal, no, no, está en, en intermedio y le decían que era una gorda, le decían esas tres niñas, sino que como escuchaban de, que esas tres niñas le decían eso, muchos compañeritos de su curso igual le decían, gorda, estás gorda. Se refugiaba en la música, aprendió a dibujar en el dibujo y, y descuidaba sus estudios. Este es un colegio cristiano. Y entonces eh, yo, como estaba ahí mi hija, me dijo, yo, yo acepté. Cuando salí me dijo mi hija, no quiero venir papá aquí porque es lo mismo aquí. No solo soy yo, son muchas otras compañeras de otros cursos que tienen lo mismo. Y vienen aquí, hablan con el pastor, hablan con esa psicóloga que era una señorita muy buena, pero no había resultados. ¿Qué hace ¿Y qué, te han contado de qué es lo que hacen? Sí, sí que rezan, rezan, rezan y llegamos a saber de, de la Fundación La Paz, donde había un, un programa donde se apoyaba a los niños que tenían este problema. Yo les aconsejaría no dejar pasar desapercibidos las actitudes que toman los hijos, porque nosotros, por el hecho de que estamos trabajando, preocupándonos de la parte económica y de todas las demás cosas que que los padres deben ocuparse. Dejamos pasar cosas pequeñas. Volvimos, volvimos con NERS, volvimos con nativos en redes sociales. Y otro tema, vamos a pasar a otro tema que también fue viral en las redes sociales, que también fue muy comentado, que también fue muy criticado y también fue una gran, pero una gran polémica en todas las plataformas. Fue y es todavía porque no se ha dado la elección de defensor o defensora del pueblo. En todo caso, la elección de, de la defensoría del pueblo fue una serie de polémicas, en la asamblea no se llegó a un consenso, entonces se empezó a empantanar, a bloquear, a dificultar ahí la... Elección y no se ha dado, hay una acefalía y dentro de esa acefalía, porque no se vota, sigue siendo la defensora del pueblo que se va a extender un poquito su, su, su gestión que es Nadia Cruz. Sobre esto, tenemos un video de nuestra plataforma, no sé decir plataforma hermana, Terapia de Shock. Vamos al video y ya volvemos. Hola, bienvenidos a Terapia de Shock. Todos estos meses vimos el bochornoso rol de la oposición para entorpecer la selección y la elección del defensor del pueblo. No solo la oposición, porque también los medios hegemónicos de comunicación cumplieron un rol circense, presentando de los miles de candidatos los más, digamos, bochornosos. Hagamos el pan. Bolivia, Bolivia necesita esta unidad. la venezuela del pueblo va a ser una institución pública incorporada en la constitución política del Estado. Si sí, conozco lo que es la lengua Aymara, no tengo amplio dominio, pero sí puedo entender la lengua ¿Qué se ha puesto? No. Este es plasma, plasma, plasma animal y plasma vegetal. Y en nombre de toda esta mierda, de toda esta trampa y de todo este dinero. Rompo mi postulación. Desde el primer momento, todo el proceso fue transparente y democrático. Cualquiera podría ser candidato a defensor del pueblo. Se fue depurando, depurando, depurando y llegamos ahora a estos siete candidatos. En la comisión de selección, incluso de los candidatos, participaban asambleístas de la oposición de derecha. Y en cada etapa de selección, la oposición ha aceptado las decisiones tomadas en colectivo. Pero es ahora, ahora, al finalizar todo, para elegir el candidato, o sea, elegir el defensor que quiere patear la mesa y mandar todo al... Como por ejemplo, creemos que había aceptado todas las decisiones de todas las etapas de selección, ahora quiere votar nulo. No le voy a aceptar esta tomadura porque es infantil esta tomadura de examen. En estos términos, el diputado de la Agrupación Política de Fernando Camacho, Erwin Bazán, respondió ante la consulta de que si en su labor de legislador nacional conocía los nombres y perfiles de los siete postulantes que serán puestos a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional este jueves. Nosotros vamos a mantener nuestra votación cohesionada y unánime con respeto al principio democrático. De votar en blanco como lo hemos hecho hasta el día de hoy Nosotros creemos de que debe haber una nueva convocatoria al defensor del pueblo Solo pedimos una cosa, por favor, no politicemos esa elección El pueblo boliviano necesita un defensor o una defensora que vele por nuestros derechos Bueno, ahí vimos terapia de shock, ¿no? Y bueno, explicando por menorizadamente cómo fue la elección, o sea, el intento en verdad, el intento de elección de defensor del pueblo, la oposición que sí, como vimos en el video, ha aceptado toda la preselección y la selección de candidatos, no ha rechazado eso. Una vez que fueron seleccionados los candidatos, es que empezó a empantanar. Bloquear, dificultar, limitar la elección de la Defensoría del Pueblo. Y de hecho, en un acto bochornoso nos pasó el video, se han autoproclamado otros defensores, ¿no? Creo que una ex senadora ahí de Pando es la supuesta autoproclamada Defensora del Pueblo, la Eva, Carmen Eva González. Bueno, con eso, encerramos más un programa nativos en redes sociales, más un programa NERS. Nos vemos el próximo sábado. Y bueno, hasta luego. Chau, chao.